Buenas noches, estoy aquí con David Peña porque le quiero hacer una serie de preguntas en relación al trabajo de Femexer. Estas preguntas surgieron a raíz de las varias entrevistas que él ha, ten ha tenido con diferentes aliados de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Buenas noches, David. ¿Qué tal, Celita? Buenas noches. Primero, por favor, dinos, ¿qué es Femexer? Bueno, bueno. Bueno, primero, buenas noches a todos ustedes. Espero que estén muy bien todos quienes nos estén escuchando o viendo. La Federación Mexicana de Enfermedades Raras es una aglutinadora de los mejores esfuerzos de las asociaciones que participan en el tema de las enfermedades raras. Me estoy refiriendo concretamente a todas aquellas asociaciones aglutinadas en torno a la Federación son... Organismos que han sido destacados en su trabajo y, por supuesto, atentos a la determinación con la que se tiene que trabajar por sus pacientes. Eso es la federación, un aglutinador de las mejores causas a favor de los pacientes con enfermedades raras. Correcto. Hay un equipo de trabajo dentro de Femexer. ¿Cómo trabaja este equipo de trabajo? Bueno, trabaja de manera voluntaria. Somos nueve personas, trabajan de manera voluntaria. Eh, de tiempo completo, solo tú y yo. Eh, los otros siete eh, nos regalan el tiempo eh, que les eh, es posible, eso sí, con una enorme determinación y pasión y entrega por lo que hacen, lo que agradecemos enormemente. Esas nueve personas que, incluyen, eh, que nos incluyen a nosotros, somos quienes desarrollamos dentro de la federación todo el trabajo. Correcto. ¿Cómo se organiza el trabajo de este equipo?, ¿Con el de los aliados de Femexer? Es decir, ¿cómo eh, las propuestas que unos u otros tienen se comunican y se llevan a cabo los programas o, o los trabajos de Femexer? Bueno, normalmente tenemos comunicación con los aliados a través de Access Salud. Accesalud. Salud es el puente que enlaza lo que la federación hace, lo que la federación decide, con eh, el, la interlocución de todas las asociaciones que son miembros de la federación. Eh, eh, el cómo se hace es eh, de, de varias formas. Eh, a veces nos mandan sus eh, carpetas de intención que tienen que ver con propuestas que tienen específicas. Estas propuestas nosotros las acumulamos a otras carpetas de intención que también mandaron miembros de la federación. Encontramos en ellas las coincidencias y trabajamos con las coincidencias para que el trabajo sea verdaderamente democrático y abarque las necesidades que en lo general plantean nuestros asociados. Esa es una forma. Luego la otra forma es una en la que ellos participan de forma, eh, digamos, remota. Eh, nosotros ponemos consideraciones en nuestras redes sociales y ellos van aportando opiniones que nosotros entendemos como necesarias para poder dar un cauce específicamente grupal que nos permite identificar hacia dónde vamos, cómo vamos, con quién contamos y que tengamos todos la misma frecuencia. Otra forma en la que pueden participar es Acudiendo con nosotros directamente, a veces hemos sostenido con ellos encuentros muy interesantes, como las mesas de diálogo, como los encuentros que se dan en la oficina, como las participaciones que tenemos en algún desayuno o en algún evento. Y entonces ahí mismo encontramos que son lugares propicios para hablar de lo que traemos en la mente, de lo que estamos echando a andar, del proyecto nuevo al que nos queremos eh, referir, etcétera, etcétera. Excelente. Las asociaciones que son aliadas no están obligadas por ningún tipo de vínculo ni contrato. Sin embargo, hay un ganagana -gana para ambos. ¿Qué beneficios obtiene una asociación por ser aliado de, F de Femexer? Bueno, es cierto, eh, la federación trabaja bajo una figura eh, que aglutina voluntades de manera cordial, que aglutina esfuerzos de manera transparente eh, eh, libre aquí no hay obligatoriedad aquí todos aportan de motu propio porque así lo decidieron aquí participa todo aquel que tiene intención de sumar a favor de la mejor causa esta es una fórmula muy sencilla que da buenos resultados porque no tienen obligaciones y su derecho curiosamente es el de ser participativo igual que todos, el de aportar, el de sugerir, el de cuestionar, el de trabajar y el de construir al parejo de todos. Creo que esa es la fórmula en la que nosotros hemos estado trabajando. Así es como lo hacemos. ¿Cómo puede aportar Perdón, algo? La pregunta quedó contestada a satisfacción. Eh, ¿Los beneficios de ser un aliado incluiría Los beneficios alguna... de ser un aliado, a, a lo mejor no se entendió, pero es que todos tienen los mismos derechos de participar en un esfuerzo coludido que busca la mejor oportunidad para sus enfermos. La, los beneficios son que en grupo puedes lograr muchísimas más cosas que de manera individual. Los beneficios son que la federación tiene un centro de gravedad poderoso con autoridad moral que puede influir en la agenda pública en salud nacional. Creo que esos son los beneficios más importantes. Y el otro es que aquí eres capaz de trabajar si quieres, eres capaz de aportar si quieres. Y si lo haces, tienes una oportunidad mayúscula de ser parte de este entramado tan grande que hoy ya somos con 70 asociaciones y más de hasta este momento nueve años de trabajo como federación. Exactamente. ¿Cómo puede aportar algo un aliado? Como ya lo mencioné, poniéndolo a disposición su trabajo o poniendo a disposición su trabajo y su esfuerzo. Así como, así es como puede participar. No entendemos la participación de la forma. Aquí no somos simuladores. No esperamos que nadie diga, oye, yo quiero aportar y salga en la foto y, y vaya a todas las reuniones, pero no haga nada. Aquí todo el que puede aportar y quiere es bienvenido. Así es como puede participar con nosotros. ¿Cabildea Femexer a favor de un aliado en particular de acuerdo a un requerimiento específico o de todos los aliados en general? Esa es una pregunta que tiene dos respuestas. A veces hay una necesidad prioritaria que requiere interlocución a favor de una sola causa. Eso es entendible. A veces no todos requieren lo mismo. A veces una asociación requiere un modelo específico de gestión en razón del perfil de su, de, de, de su padecimiento y en razón de las condiciones que guarde la atención, acceso y disponibilidad para el mismo. Normalmente trabajamos por todos, pero a veces hay que trabajar por uno específicamente con mira láser. Estupendo. ¿Hay apoyos económicos para los aliados? No, la Federación Mexicana de Enfermeras Ras no recibe apoyos, por lo mismo no podemos dar apoyos. Quien, quien, quien atiende y quien sostiene los trabajos de la federación, de las nueve personas que estamos aquí, que, que todos somos voluntarios, y me refiero a el internet, la electricidad, eh, el pago de servicios, etc., les pide un deseo. Pide un deseo, eh, es, ha posibilitado, primero que, que construyéramos la federación sin pedirle a ningún aliado nada. Quizá en alguna ocasión hemos solicitado a alguno una aportación por un trabajo específico, pero te puedo decir que quizá haya sido una vez o dos veces en 11 años, 9 años. O sea, no le pedimos nada a nadie. ¿Hay algún otro tipo de recursos eh, educativos, material que se pueda eh, repartir o que se pueda um, ayudar a los aliados con Todo ella? lo que tenemos está en nuestras páginas de internet, en tres sitios específicos. Pide un deseo, Federación Mexicana y Access Salud nosotros no hacemos panfletos, ni de libros, ni documentos, ni guías, ni nada de eso, porque todo lo tenemos en las páginas. Eh, estoy a, ahora mismo calculando que si tenemos eh, casi, dos, casi dos décadas y media de trabajar en esto y articulado ya un sitio de internet desde hace muchos años y luego los otros, debemos de tener unas 4000 hojas de información que tienen que ver con posicionamiento, que tienen que ver con eh, empoderamiento de pacientes, que tienen que ver con claves específicas para hacer una asociación, que tienen que ver con problemas que tienen resolución, dada la experiencia que tenemos a través de una ruta crítica, que tienen que ver con cómo poder trabajar para que eh, la eh, institución o la COFEPRIS o el consejo se integre a los esfuerzos por un medicamento específico y por un grupo de pacientes específicos, etcétera. Todo está en nuestras páginas. Estupendo. Has respondido a satisfacción todas mis preguntas. Muchas gracias. Okay. Espero que esas preguntas que me hizo Celita hayan sido el compendio de preguntas que ustedes hicieron o que ustedes tenían como duda lacerante, porque a veces, sí, a mí personalmente me han preguntado, oye David, ¿tú nos puedes ayudar económicamente? No. Eh, eh, otra cosa que es muy importante y que ya lo dije, nosotros somos auspiciadores de los mejores esfuerzos, Canalizamos la asesoría más eh, inmediatamente que podemos, canalizamos el acompañamiento de manera inmediata. Eh, lo que no hacemos es ser pilmamas de nadie. Aquí cada quien tiene que hacer su trabajo y de esa forma se robustece eh, el perfil y eh, la construcción del centro poderoso, del centro robusto que debe tener la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Muchas gracias por su atención, pero sobre todo por la disposición de este mensaje que espero les sirva como una, digamos, Información clave para que ustedes estén absolutamente ciertos de lo que hacemos, cómo lo hacemos y con quién lo hacemos. Muchas gracias, buenas noches.